He estado atrapado aquí por más de dos semanas. Wow. Tengo tres meses viviendo en Filipinas, base prácticamente desde que empezó el año, y de verdad viene en el mejor momento de la historia. Crazy weather, a powerful, destructive typhoon ripping through the Philippines with winds topping Authorities in the Philippines are warning that a volcano near the capital could be on the verge of a dangerous eruption. The Philippines reporting the first coronavirus death outside of China. Qué suerte la mía, ¿no? Hoy quiero contarte lo que se siente estar en cuarentena en otro país y cómo es la situación de el lockdown en Filipinas. Ok, actualmente estoy viviendo en Pasay, que es una ciudad dentro de Metro Manila, que es la capital. Te voy a mostrar un poquito de lo que he visitado alrededor. Eh, aquí cómo funciona esto es que necesitas un permiso especial para salir y solamente sales cuando necesitas cosas súper importantes, como ir a comprar comida o eh, salir a lavar la ropa, que es mi caso, que aquí no tengo para lavar y se me quedo sin ropa, pues tengo que hacer lavandería. Este es el papelito que te dan, eh, es como tu permiso especial para salir. Sin esto tú no puedes salir, eh, los policías pueden eh, detenerte o algo así. La verdad es que no sé qué es lo que sucede, realmente no quiero saberlo, entonces no quiero arriesgarme, siempre cargo con este papelito y pues he salido lo mínimo. Como podrán ver, las calles están vacías, eh, los restaurantes están cerrados, eh, hay filas, para, pues para comprar comida y para empeñar. Desgraciadamente, eh, pues mucha gente no está preparada para esto y vive al día y no tiene dinero para subsistir porque muchos trabajos dejaron de, de funcionar, entonces mucha gente pues, está empeñando sus cosas para poder salir adelante de esa situación. El gobierno ha estado apoyando a algunas personas, llevándoles comida y dándoles dinero pero pues entiendo que no es para todos y algunos tienen que hacer este tipo de acciones como empeñar cosas para salir adelante. Una de las cosas que más me gusta acerca del lugar en el que estoy viviendo la sanidad es muy importante, te toma la temperatura cada vez que entras están desinfectando constantemente los pasillos una vez o dos veces por día están desinfectando las áreas públicas que son los ascensores, las escaleras cualquier cosa que las personas puedan tocar las desinfectan igual de una a dos veces por día los ascensores lo, los desinfectan una vez cada media hora tengo la oportunidad de que en el segundo piso hay como un área abierta en la que puedes estar un momento y hay una alberca en la que puedo estar y realmente sí me siento seguro siento que se están haciendo las cosas adecuadamente eh, y pues para alguien que vive en México y donde la salubridad es mínima pues se hace increíble lo que se está tomando aquí de acción en este momento. Uno de los problemas que también he visto es que las personas sí están saliendo. No sé cuál es la situación de cada uno y no sé cuál sea la razón, pero las veces que me ha tocado salir se supone que todos estamos en un lockdown obligatorio y no todos estamos haciendo el lockdown, hay mucha gente afuera y no sé, repito, no sé cuál sea su situación, no sé por qué ellos están afuera, pero sí estoy viendo mucha gente en las calles. No de la magnitud que normalmente se ve, pero aproximadamente un 10% de la gente que normalmente anda por las calles. La verdad es que sí, para las, las calles normalmente se ven llenas, llenas, llenas, llenas de gente y ahorita las ves totalmente vacías. Y es algo, pues, increíble, algo que yo no pensé poder ver. Y no sé qué tan bueno o malo sea. La verdad es que soy muy nuevo en este tema de las pandemias y... Y pues nada, esperemos que todo salga bien. Si quieres saber un poquito más acerca de lo que hago o cómo está la situación aquí en Filipinas, por favor sígueme en mis, en mis redes sociales, te las dejo en alguna parte de la pantalla. Y pues nada, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el siguiente video con otro tema, el cual todavía no sé cuál es. sale bye.